Yo no le deseo el mal a nadie, porque cada quien, tarde o temprano, recibe lo que se merece. La justicia de Dios es extensa, divina e infinita. Y si existe. Todos hemos experimentado alguna vez el dolor de una traición, una mentira o una decepción. Ya sea en el ámbito laboral, personal o familiar, estas situaciones pueden causar un profundo impacto emocional que puede durar mucho tiempo es normal sentirse abrumado, confundido y triste ante este tipo de circunstancias. Sin embargo, hay algo que podemos recordar para encontrar consuelo y esperanza en momentos difíciles, la justicia divina. La justicia divina se refiere a la creencia de que, tarde o temprano, cada persona recibe lo que se merece. No implica que debamos desear el mal a quienes nos han lastimado, sino que podemos encontrar consuelo en el hecho de que habrá una justicia adecuada en algún momento. Esta idea puede resultar reconfortante para aquellos que han sufrido traiciones, mentiras y decepciones, ya que les brinda la esperanza de que las personas responsables enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La justicia divina no es una creencia nueva, ha sido mencionada en muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. En el cristianismo, por ejemplo, se dice que, lo que siembres, eso cosecharás, Gálata 6, 7, lo que significa que las acciones tienen consecuencias. En el hinduismo, se cree en la ley del karma que establece que las acciones de una persona determinan su destino futuro. En la filosofía estoica, la justicia divina se consideraba una ley natural que regía el universo. En la vida cotidiana, Podemos encontrar muchos ejemplos de cómo la justicia divina se ha manifestado en la historia o en nuestras propias vidas. Por ejemplo, un político corrupto que es descubierto y pierde su carrera, un jefe que trata mal a sus empleados y finalmente es despedido, o una pareja infiel que es abandonada por su cónyuge. Estos ejemplos pueden ser una señal de que la justicia divina existe y que las personas responsables de las malas acciones eventualmente se enfrentan a las consecuencias. Encontrar consuelo y esperanza después de una traición, una mentira o una decepción no es fácil, pero existen algunas estrategias que pueden ayudar. La meditación, por ejemplo, puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad y a aumentar la sensación de bienestar. La práctica de la gratitud también puede ser útil, ya que nos permite centrarnos en las cosas buenas de la vida en lugar de enfocarnos en lo negativo. La conexión con la comunidad o la búsqueda de ayuda profesional también son opciones recomendables. Sin embargo, como humanos sentimos la fuerte necesidad de querer así, cobrar revancha por el daño que nos han hecho, sin embargo, debemos comprender algo elemental. Es pobreza de espíritu obstinarse en devolver el daño que se ha recibido. Esta frase, pronunciada por el escritor y poeta mexicano Octavio Paz, refleja una verdad profunda que vale la pena explorar. ¿Por qué es tan fácil para nosotros caer en el ciclo de la venganza? ¿Por qué devolver el daño recibido no es la solución? En primer lugar, es importante reconocer que la venganza no es la única forma de justicia. Es cierto que puede ser muy tentador tratar de hacerle daño a alguien que nos ha lastimado, pero en última instancia, esto solo perpetúa el dolor y el sufrimiento. Además, puede provocar una espiral de violencia que es difícil de detener. Como Martin Luther King Jr., la violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra lo contrario de sí misma, la impotencia y la desesperación. En segundo lugar, la venganza no sana las heridas emocionales. Cuando alguien nos lastima, es normal sentir ira, tristeza y decepción. Sin embargo, si nos aferramos a estos sentimientos y nos enfocamos en devolver el daño, nunca podremos sanar nuestras heridas emocionales. En cambio, podemos encontrar consuelo y curación al aceptar el dolor, perdonar y dejar ir. En tercer lugar, la venganza puede tener consecuencias graves. La justicia por mano propia es mala para el alma. Incluso si no hay consecuencias legales, la venganza puede tener un impacto negativo en nuestras relaciones personales y en nuestra propia salud mental. Por otro lado, cuando decidimos no devolver el daño recibido, podemos encontrar la verdadera fuerza y el poder interior. El perdón no es una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Nos permite liberarnos de la carga emocional que nos impide avanzar y crecer. Al perdonar, no solo estamos liberando al otro de nuestra ira y resentimiento, sino que también nos estamos liberando a nosotros mismos. La pobreza de espíritu se manifiesta cuando nos aferramos a la venganza y nos obstinamos en devolver el daño que se nos ha hecho. La verdadera riqueza de espíritu se encuentra en el perdón y la compasión, en la capacidad de dejar ir el pasado y vivir plenamente en el presente. Ahora lucha por vencer el deseo de venganza, también está en contra de las creencias más populares que tenemos. Consideremos el hecho de que somos personas de fe, creyentes en un solo Dios. Cuando tenemos sentimientos de venganza, siempre podemos abocarnos a la Biblia y encontrar en ella respuestas a nuestro dolor. Así basta con ver qué dice la Biblia sobre la venganza, veamos algunos versículos importantes. No digas, yo me vengaré, pagaré a cada uno según su obra, Proverbios 20, 22. Este verso es una exhortación a no buscar venganza por nosotros mismos, sino a confiar en que Dios es el juez justo y se encargará de hacer justicia en su tiempo. La idea aquí es que no debemos aferrarnos a la ira y la venganza, sino permitir que Dios se encargue de juzgar a aquellos que han actuado mal. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Romanos 12,19. Este verso de la carta de Pablo a los romanos enfatiza que no debemos buscar venganza, sino confiar en que Dios se encargará de hacer justicia. La idea es que la venganza es un asunto que debe dejarse en manos de Dios y que nuestra tarea es perdonar y dejar ir el deseo de revancha. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, Mateo 5, 39. Este verso es parte del Sermón del Monte, en el que Jesús enseña a sus discípulos a no responder al mal con más mal, sino a estar dispuestos a perdonar y mostrar compasión incluso hacia aquellos que nos han lastimado. La idea aquí es que no debemos buscar venganza, sino estar dispuestos a sacrificar nuestros derechos personales en beneficio de la paz y la reconciliación. No te alegres cuando tu enemigo caiga, ni se regocije tu corazón cuando tropiece, Proverbios 24,17. Este verso es una advertencia contra el gozo malvado en el sufrimiento de nuestros enemigos. La idea es que no debemos alegrarnos por el dolor o la desgracia de los demás, incluso si nos han lastimado. En cambio, debemos mostrar compasión y estar dispuestos a perdonar, independientemente de cómo nos hayan tratado. Es duro tener que mostrar compasión por la persona que nos ha arruinado la vida, y con ello, se nos complica mucho tener fortaleza en el alma cuando, cuando la debilidad no sugiere herir. Nos sugiere devolver mal por mal. Y es que en realidad, la venganza y el deseo de revancha hiere demasiado el alma de la persona que busca venganza. El deseo de venganza puede tener un impacto psicológico significativo en una persona. Cuando alguien experimenta un trauma o una injusticia, es natural sentir ira y un deseo de hacer justicia. Sin embargo, cuando este deseo de justicia se convierte en un deseo de venganza, puede tener consecuencias negativas en la salud mental y emocional de la persona. Aquí te presento algunas formas en que el deseo de venganza puede herir psicológicamente a una persona. Aumento del estrés. Cuando una persona está obsesionada con la idea de venganza, puede experimentar un aumento del estrés. Este estrés puede manifestarse físicamente en forma de dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular y otros síntomas. Dificultades para dormir. El deseo de venganza puede interferir con el sueño de una persona. Cuando alguien está obsesionado con la idea de venganza, Puede ser difícil apagar la mente y relajarse lo suficiente como para dormir bien. Sentimientos de ansiedad. La obsesión con la venganza también puede provocar sentimientos de ansiedad. La persona puede sentirse nerviosa, inquieta y preocupada por la posibilidad de que la venganza no se lleve a cabo o por las posibles consecuencias negativas de su deseo de venganza. Pérdida de relaciones interpersonales. El deseo de venganza puede alejar a las personas de su círculo social. Cuando alguien está obsesionado con la idea de venganza, puede volverse muy crítico, hostil o amargado. Esto puede alejar a amigos y familiares, lo que puede aumentar aún más la sensación de aislamiento y amargura. Problemas de salud mental. El deseo de venganza también puede ser un factor en algunos problemas de salud mental. Por ejemplo, la depresión y el trastorno de estrés postraumático pueden ser exacerbados por el deseo de venganza. Además, la obsesión con la venganza puede convertirse en una obsesión compulsiva, lo que puede ser un síntoma de trastornos de ansiedad o obsesivo compulsivos. El deseo de venganza en lugar de alimentar nuestras almas, en su defecto lo que hace es que ésta se contamine, se pudra entre tantos deseos y fantasías donde cobras venganza por el daño que te han hecho, pero es así, es así como logras que esto no te duela. Entendiendo que hay una justicia divina que le da a cada cual lo que merece, contrario a siempre esperar a que las cosas sean cobradas por ti. Ahora bien, me gustaría que contestarás a las siguientes preguntas para ver que también te ayudó este video. 1. Cuando una persona te mintió. ¿Qué es lo que sientes? Frustración, ¿Deseo de cobrar venganza? ¿Hacerle lo mismo? 2. Cuando sientas la necesidad de cobrar venganza, ¿qué es lo que harás? ¿Consentirás esas ideas en tu cabeza donde finges que destruyes a una persona dándole una cuchara de su propia medicina? 3. ¿Has pasado alguna vez por un momento en que quisiste cobrar venganza? ¿Qué hiciste para curar las heridas para evitar que la venganza fuera tu mayor anhelo? ¿Cómo superaste esta etapa de tu vida? Por favor, si lo deseas, respóndeme esas preguntas en los comentarios. Y sin más, espero que este video te haya gustado.